en bueno, mi proyecto en curso, mmm, eh, Bueno, me habéis llamado porque estoy, haciendo, estoy terminando el doctorado, espero, este verano sobre sistemas de gestión de gobernanza basado en tecnología blockchain y en este momento es lo que me encuentro desarrollando un sistema de gestión de la gobernanza ciudadana en sistemas de participación democrática electrónica, utilizando aplicaciones basadas en blockchain para mejorar los sistemas de participación. Ese es el núcleo central de la investigación. Y como pasa a siempre en todas las investigaciones, cuando investiga, te aparecen ramas en las que ya empieza a buscar el foco en cosas más concretas. ¿no? La promesa del blockchain para la democracia, de mi punto de vista, justo en este momento, me estás preguntando en el, 2020, en el 2020, en el 2018 te hubiera dicho otra cosa. Pero en el 2020 ya empiezo a ver que hay una posibilidad muy cierta, que es la de utilizar los sistemas de virtualización de tokens, es decir, el sistema de gestión de la cadena, para crear una prueba de anticorrupción que es justo uno de los temas que estoy investigando en este momento y que espero que se convierta en un artículo académico que podamos pues, publicar a mediados de este año. ¿no? Eh, yo creo que esa es la gran promesa, o sea, securizar el sistema de gestión de eh, la propia democracia. Es decir, que cualquier proceso que se haga en la administración, cualquier sistema de gestión que tú hagas desde el punto de vista del gobierno electrónico, o cualquier cosa que nos digan los políticos que se van a hacer y no se hacen, y atención, lo más importante, que es que en toda la cadena de gestión de que se produzca una política pública, desde el político que la decide hasta el ciudadano que la utiliza y todos los funcionarios públicos que hay entre medias, pues eh, nos garanticen que se va a hacer como se ha dicho que se va a hacer. Esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena porque, precisamente, uno de los principales focos que tiene cualquier adopción cualquier tecnológica nueva, que además exige un punto de vista nuevo de cómo, de cómo aproximarte a esta tecnología, implica un cambio cultural, eh, una transformación. ¿no? Se habla mucho de hay un concepto muy ahora muy en boga que es el digital shifting, ¿no? el tema de la transformación digital. Eh, que a mí me sigue haciendo mucha risa porque te encuentras todavía que parte del digital shifting que se intenta hacer a las empresas que pasen a una red de comercio electrónico eh, cuando eso en el año 2010 tenía sentido y en día con amazon y los cuatro alibaba y los tres grandes eh, proveedores de productos en comercio electrónico para qué necesitas tú vender electrónicamente no vas a poder no porque los sistemas de seo y de sem no va a poder llegar a tu público objetivo salvo que inviertan mucho dinero lo mismo pasa con el tema de o sea, de las nuevas tecnologías en el caso de la administración pública, por, por atañarme donde, donde estamos nosotros investigando, me encuentro una gran traba, que es la traba de cómo incorporar una gestión tecnológica nueva que exige una transformación cultural de la propia administración pública. Porque esto no es meter el blockchain dentro de los procesos, es, que es cambiar el proceso de arriba abajo. Básicamente el blockchain que lo que hace es cambiar el sistema de gestión de información de internet por un sistema de gestión de valor, donde hay una devolución de quién tiene los datos Sí, nosotros hemos dado durante los 10-15 últimos años, hemos dado los datos gratis a las empresas. vamos se lo hemos dado a Google, a Facebook, que son los que han tramitado y han gestionado nuestras eh, identidades digitales y no han tamizado como han querido. ¿no? Pero ahora llega la oportunidad en que lo hagamos al revés y que nosotros decidamos a quién le vamos a dar nuestra información y por qué se la vamos a dar y cuánto vamos a tener a cambio. Pues imagínate si eso es un cambio ya transformativo, en cómo vamos a, tener un, cómo, cómo vamos a utilizar las redes sociales o cómo serán las redes sociales de aquí a cinco años, pues imagínate eso en es la administración. Imagínate la administración, es decir, la política y a técnicos que tienen que cambiar su visión de cómo gestionar los sistemas de gestión democrática. Es decir. Ese es el principal problema. De hecho, algunos de los problemas que estamos teniendo para desarrollar parte de lo que estamos haciendo es encontrar una administración que se encuentre cómoda. ...para poder implementar eh, uno de los productos que hemos desarrollado... ...que se llama VoteKeeper, que es un sistema, un ADAP... ...que se puede llevar en, en, el, en el móvil y que se puede utilizar... ...para sistemas de gestión de participación democrática... ...pero claro, cuando le metes toda la capa de sistemas de gestión... ...de transparencia, de cocreación, de coparticipación, ...de devolución de parte de lo que tú haces a cambio de algo... ...pues a la administración esto les choca. Yo creo, yo creo que una mezcla, yo creo que hay miedo. Eh, eh, bueno, yo cuando doy clases de máster en algunos sitios que doy clases, siempre le digo a mis alumnos que en el universo hay dos cosas muy vagas. Una es el electrón, que vive cómodamente en su plano orbital en, en torno al átomo y se puede tirar allí toda la vida, hasta que llega otra partícula, le empuja y decae en otra cosa. Fíjate si es vago, que normalmente ya no es ni electrón, decae en otra partícula. Bueno, pues lo siguiente más vago en el universo se llama cerebro humano, porque el cerebro cuando se, se acostumbra a una rutina, saltar fuera de la rutina, ...le cuesta mucho esfuerzo... ...pensad que cada vez que habéis propuesto de hacer algo... ...voy a hacer algo diferente... o ...voy a hacer algo nuevo... ...lo que nos cuesta ¿no?... ...pues imaginaros ya no estamos hablando solamente de personas... ...estamos hablando de un sistema de gestión... ...que viene heredado y que a fin y al cabo eh, cambiar la forma, el paradigma en cómo se gestiona, eh, exige un gran cambio cultural. Y no solamente estamos hablando de la administración, lo podemos hablar en cualquier proceso de gobernanza corporativa, en una en cualquier tipo de ente, ¿no? incluso las propias ONG tendrían problemas para adaptarlo ¿no? Imagínate esto que te he comentado antes de un sistema de gestión transparente, de sellado, temporal, en una, en una ONG como Intermón Oxfam, que tuvo problemas el año pasado por cómo estuvieron gestionando los fondos que obtenían de la gente que daba el dinero para proyectos de cooperación y luego descubrimos que se los gastaban en prostíbulos. ¿no? Imagínate solamente en eso cómo transformaría el sistema de gestión de la cooperación al desarrollo. ¿no? Pues es una transformación cultural porque depende de cómo las personas entienden que se tienen que hacer los procesos. Eh, bueno, yo creo que utilizamos, tenemos una tendencia a que todo lo que suena nuevo parezca un hype. ¿vale? ¿Que ha habido un hype con el blockchain? Sin duda. O sea, porque al final el blockchain ha nacido gracias, bueno el blockchain lleva con nosotros desde el 2008, fue gracias a un paper original de Satoshi Nakamoto, sea quien sea esta persona, o grupo de personas, porque nunca hemos sabido quién es, eh, que puso en marcha la primera blockchain que se llama Bitcoin. ¿De acuerdo? Y el Bitcoin no deja de ser un sistema de criptomoneda que además está siendo utilizada por grupos de ultraderecha y por grupos de ultraizquierda para subvertir el sistema. Uno para acabar con el Estado y que las empresas sean las dueñas del sistema de gestión de nuestro de nuestros destinos y otros que no quieren ni en las empresas ni en los Estados ¿no? y quieren una clase distribuida. Bueno, como todo en la vida, en la, en la, en la, en la, med en la medianía están eh, las posibilidades de cambio transformador de la sociedad. Eh, sobre el hype, estamos en un hype. Yo no tengo ninguna duda, eh, pero como toda tecnología, ¿no? Por ejemplo, tú dile a alguien que ya no va a utilizar el correo electrónico, ¿no? Mm, que es una herramienta que utilizamos todo el mundo. Cuando la gente, en España, los primeros que empezamos a utilizar, digo, primero, como tengo 49, mi primer correo electrónico lo tuve con 24. No soy nunca, además, eh, la primera vez que mando un correo electrónico. Y fue de los, fui de las primeras personas en España que tuve la suerte de manejarlo entre el 93, el 94 y el 95. Pero es que el primer correo electrónico se mandó en 1973 pasaron 20 a 21 años hasta que en España se pudo comercializar un producto de estas características. ¿no? De hecho, los primeros correos electrónicos no eran ni gratuitos. Había que pagar por el acceso a Internet a un distribuidor de acceso a Internet y a cambio te daban dos o tres cuentas de correo que tú pagabas previamente. O sea, fíjate cómo cambió ese modelo cuando llegó Google y lo dio gratis. Por poner un ejemplo, Hotmail, que fue Microsoft también lo vio y se, se, se, se subió a la onda. O Ahí sea, pasaron 20 años. Eh, y queremos que el blockchain lo resuelva prácticamente todo porque también ha habido muchas voces que han dicho que el blockchain lo puede resolver todo. Y lo primero que hay del blockchain es el blockchain es una tecnología de tecnología, no una tecnología en sí. Y en la cuarta revolución industrial lo que tenemos que buscar es la convergencia de varias tecnologías. Entonces la convergencia del el internet de las cosas más el 5G más blockchain más inteligencia artificial está... ...los puntos de equilibrio y de contaminación tecnológica... ...que provocarán cambios... ...y cuando digo que provocarán cambios... ...no solamente en el ámbito tecnológico... ...sino también en el ámbito social... ...y me gusta siempre decir una cosa... ...es que toda tecnología tiene... ...un lado oscuro y un lado brillante... Y, ...y pongo un ejemplo siempre ¿no?... ...todo el mundo a la fundación Alfred Nobel... ...la pone por las nubes porque al final... ...¿qué hace la fundación Nobel?... ...pone en valor el trabajo de gente que... Eh, ...da conocimiento a la sociedad y lo comparte ¿no?... ...bien... Pues a mí nunca, se me siempre digo, ¿sabía lo que se dedicaba a Fred Nobel, no? Que descubrió Fred Nobel, ¿no? La dinamita. Y él inventó la dinamita no para matar, sino porque se le ocurrió una cosa que era tan espantosa que cuando la presentó en sociedad dijo que he inventado el arma definitiva que va a acabar con la guerra. Porque dudaba que alguien pudiera utilizar algo tan espantoso para matar al prójimo. En fin, ya sabemos lo que pasó después. Pero de la misma forma que la dinamita servía para matar a la gente, la dinamita cambió el sistema de gestión de ingeniería en cómo se empezaron a hacer túneles, la excavación de minas, eh, en fin, toda tecnología tiene siempre un lado negativo y positivo y esta lo tiene y lo tendrá y la inteligencia artificial es de las que más miedo me da en ese sentido. Eh, Hablas del hype, eh, aquí tendríamos que hablar de hacking ético y de cómo eh, los algoritmos tienen un sesgo eh, un sesgo que es el de quien lo produce y que en función de cómo se gestiona ese algoritmo y que obtiene y cómo se, cómo se produce, deviene eh, de una sociedad, o, o sea puede hacer que una sociedad se transforme de una forma u otra, ¿no? como de hecho está ocurriendo. Pues lo mismo pasa con esto, es cómo utilizamos las tecnologías y en función de para qué las utilizamos, el cómo serán los resultados para la sociedad. ¿no? Eso me preocupa mucho, fíjate, me preocupa más que incluso obtener productos como el BoatKeeper. pero esto que te he dicho, me preocupa mucho investigar sobre el uso de las nuevas tecnologías. ¿no? Y una tercera línea de investigación, que ya que estamos hablando de esto, que era, esto lo estoy haciendo con Esteban, eh, estamos viendo la posibilidad de cómo utilizar el blockchain para el tema de eh, que no se altere la información de forma consciente para manipular a la gente, es decir, para combatir contra la fake news y eh, la posverdad. ¿Cómo? Haciendo sistemas de gestión de blockchain, que con un sistema de machine learning eh, gestionen los algoritmos de forma y manera que no sean alterables en origen de cuando se produce la, la, la información, que no estén manipulados. Y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad que así, a grosso modo, incluso ve un, un nuevo sistema de gestión de la gestión de la información. Cambiaría en la forma en cómo entendemos las noticias, cómo las vemos, cómo las compartimos, ¿no? Y aquí te ya digo, soy muy enemigo de Google, de Facebook y tal, porque al final son como el reverso oscuro de la fuerza, ¿no? Si nos ponemos en plan la guerra de la galaxia, son como el imperio. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es que nos han esclavizado con los datos. Hay un filósofo que se llama Bion te eh, recomiendo encarecidamente su, su lectura, eh, de fácil lectura. Tiene tres libros que conforman para mí una trilogía que explica muy bien qué está pasando con el tema de la gestión algorítmica de la sociedad y cómo nos exhibimos. Eh, sin ningún tipo de pudor, porque no han acostumbrado a eso. Porque a cambio del freemium de darnos eh, miga, migajas gratuitas para poder tener ellos acceso a nuestra información, podemos pues sucumbido a este tipo de sociedad que estamos ahora mismo de la eh, exhibición permanente, ¿no? Eh, dice que eh, eh, la era de la información la exhibición de la información de forma grotesca es la pornografía de la información y me parece genial como concepto ¿no? yo lo escribí en un libro que se llama La sociedad de la transparencia pero tiene otro que se llama La sociedad del, can del cansancio y el enjambre que forman como una trilogía que no es la de Manuel, Manuel Valls cuando escribió la, la trilogía sobre la era de la información pero que ayuda un poco a entender la, la filosofía en la que estamos inmersos en este momento ¿no? y a mí es un tema que me preocupa me preocupa mucho más que producir eh, aplicaciones prácticas que se puedan desarrollar en el entorno de la democracia participativa que es necesario pero que yo creo que también hay que ayudar a poner un poquito de orden en esta sociedad en la que vivimos que yo siempre digo los grandes problemas que tenemos que estamos infosicados en mucha intoxicación de información básicamente porque no tenemos filtro eh, no, hay gente que se cree cualquier cosa y en este sentido yo hay una aplicación que prohibiría en el planeta tierra que se llama youtube porque eso no deja de ser eh, el vomitorio eh, de la sociedad, donde los terraplanistas, los antivacunas, eh, los intolerantes, los xenófobos, tienen una, eh, una platea que jamás se habían imaginado en la vida, ¿no? No digo, eh, como me te podéis imaginar, estoy ironizando sobre el tema, pero me preocupa muchísimo eh, el efecto que tiene en la sociedad, ¿no? Insisto que la, el blockchain es una parte tecnológica, ...de otras tecnologías que sumadas nos pueden dar un ejemplo. Yo creo que, no, hay que no, no estamos obsesionando mucho, es curioso que con otras tecnologías no, ¿no? Pero con el blockchain hay una tendencia social, me pasa mucho cuando la gente me pregunta... ...y sabe que estoy investigando sobre esto o incluso profesionalmente me dedico a estos temas... Eh, ...me dicen, explícamelo, explícamelo para que lo entienda. digo... ...y cuando explico algo, quiero más. Y, quiero más. y digo, bueno, pero ¿qué necesitas? Que te explique cómo se produce un bloque, cómo es un hash, cómo se utilizan los árboles de Merkel y cómo son las pruebas de tolerancia de fallo bizantino. Yo no soy matemático, soy politólogo, llego hasta donde llego. Y he profundizado mucho porque por la propia investigación del doctorado te lleva a, qué os voy a contar, ¿no? O sea, cuando tú investigas, pues no tienes filtro, <risa> quieres saber más sobre cómo funciona algo. Pero es como todo en la vida, si alguien te pregunta eh, sobre este tema, yo siempre hago una devolución primera y es que cojo mi móvil, se lo pongo en la, cama, en la mano a esa persona y le digo, explícame cómo funciona el móvil. Sí, explícame cómo está constituido el hardware, cómo se transmiten los paquetes con las antenas de 4G y cómo se produce el encriptamiento de los datos para que te llegue de punto a punto. Y nadie te lo sabe decir, salvo que sea teleco. Pero tú lo utilizas, y utilizas aplicaciones del blockchain lo que tienes que saber es que garantiza tres o cuatro factores sociales y que tiene tres o cuatro implicaciones, que va más allá de lo que es una tecnología simple ¿no? aquí estamos hablando de la no alterabilidad de los datos la prueba de corrupción que la lleva inmediata porque como, como sella totalmente las transacciones y no es posible alterar y sabemos lo que es desde el principio quedémonos con eso, entonces desarrollemos aplicaciones que sean fáciles de gestionar en un móvil, que yo me saque el móvil y que coja la, la DAP que, que tenga, porque las aplicaciones en blockchain se llaman DAPS eh, ...que llevan una de delante de descentralizada, ¿de acuerdo? Y entonces aquí el gran reto es cómo utilizar esas dApps... ...que llegan a los teléfonos de una forma fácil. Me explico, que tú cuando te digan esto, hace esto y sirve para esto... ...lo único que tengas que hacer es ir a la Play Store o a la de Apple... ...y bajarte la aplicación, sin problema. Ese es el reto. Hasta llegar ahí hace falta muchísimo ensayo y error. Y además están haciendo muchos tipos, muchas tipologías de blockchain... Que esta también otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. No sirve en toda la blockchain para todas las cosas. De hecho, este Boatkeeper que os he comentado antes, funciona en la blockchain que está en la antípoda de lo que es el Bitcoin. Incluso no funciona ni como una de las más famosas que hay, que se llama Hyperledger Fabric, que, va, que mmm, trabaja la red de Ethereum. Eh, que es otra blockchain diferente, que es pública y que fue la primera que lanzó el concepto de Smart contract el smart contract es un trozo de código que sirve para que cuando A y B llegan a un acuerdo automáticamente se ejecute sin que haya una tercera persona ni que haya una ni un humano ni nadie que esté pendiente de lo que haya que hacer sino porque se han producido las condiciones se ejecuta bien pues la blockchain que nosotros hemos definido en ese artículo que comentaba al principio, lo hacemos un sistema de gestión neuronal de blockchains donde están todas conectadas y el bloque lo que hace no es solamente la transacción, sino que el bloque que transacciona el Smart Contract lleva toda la documentación anexa. No depende de que esté en base de datos fuera de las blockchains y ese es uno de los grandes eh, hitos disruptivos de esa aplicación. ¿Por qué es disruptivo? Porque si yo me llevara a una blockchain como la de Ethereum o la de Bitcoin a la administración pública, lo primero que tendría que hacer es desarrollar un nodo de Bitcoin o de Ethereum dentro de esa administración y ya tendría un problema de qué hacer con los Bitcoin en el caso de Bitcoin o qué hacer con los ICES en el caso de Ethereum. ¿no? Y cómo gestionar todo el tema de gestión de transacciones que tienen. Cada vez que hay transacciones, tú pagas. En la nuestra, no. Bueno, no le vas a hacer que pague al ciudadano por votar una andal A lo mejor lo que tiene que comprar es un espacio. ...en la administración para tener ese producto... ...para tener el servicio de la ciudadanía, ¿no? Hay que experimentar... ...y nos tiraremos muchísimos años experimentando durante... ...el, el hype va a estar en los dos tres próximos años... ...van a aparecer muchísimos problemas con criptomonedas... Mm, ...seguro que estás pensando ya, Paco, pero... ...porque hay mucha gente que lo piensa y no me lo dice... ...pero ha habido muchas estafas con criptomonedas y con Bitcoin... ...sí, pero no por el sistema del blockchain... ...sino por la codicia humana... ...en cómo se gestiona... ...hay gente que ha creado sistemas de trading fuera de la, de la blockchain, donde dice yo tengo 10 millones, yo, yo tengo 10.000 bitcoins y negocio. Tienes que fiar de que esa persona tenga los 10.000 bitcoins. No, yo te mando el trozo de código. Si no sabes de lo que estás hablando, no sabes cómo funciona una wallet de criptográfica, ni sabes dónde comprarla, ni dónde, ni, o sea, ni dónde bajártela, ni cómo hacer el trading, te pueden engañar. Es el, el, el tocomocho de toda la vida eh, llevado a lo digital. Y va a existir. Porque la codicia humana va a estar siempre. Las criptomonedas van a hacer que sea un auge en el sistema de gestión de que aparezcan nuevas tecnologías de blockchain, pero también va a ser un gran eh, factor de freno. Y luego, sobre lo que me preguntaba en el hype, hay gente que yo me encontrado incluso telecos, que me han llegado a decir que esto es una moda, que pasará? Yo lo único que digo es que haga una búsqueda google, eh, qué empresas tienen ya el blockchain entre en sus procesos, y alucinaría ahí, ¿no? Por ejemplo, toda la banca española está trabajando en blockchain. El mayor banco español, Banco Santander, tiene un sistema, esto me permito decirlo porque me han autorizado a decirlo, porque hace un año y medio tuve la suerte de dar una conferencia en su reinauguración de la oficina central que tienen en Granada, en la calle Gran Vía, ...y delante de un montón de eh, cuadros intermedios y algún cuadro importante del banco... ...en la inauguración expliqué cómo utilizaba el Banco Santander el blockchain... ...y se quedaron flipados, de, de hecho no sabían ni que existía... ...o sea, de que estaban utilizando el blockchain en el banco, ¿no? Y una cosa que están haciendo los grandes bancos del mundo es cómo cargarse al IBAN, el SWITCH... ...el SWITCH es el número que tú utilizas para cuando haces una transferencia de un país a otro... ...o en monedas diferentes... Haya, que no se produzca el doble gasto, la doble computación del gasto y que evidentemente haya una transparencia que sea reconocida por ambos bancos de que eso se ha producido. Bien, pues eso es un tercero de confianza que pagan dos bancos para que se produzca. Bien, pues el Banco Santander, y quiero recordar que fue el HSBC chino, han llegado a un acuerdo para cuando haya transacciones de más de un millón de dólares entre los bancos, se produzca por una blockchain que han desarrollado entre ellos, experimental, para no pagar ningún tipo de, de transacción a terceros. Y se queda entre ellos. Es decir, que esto ya se está produciendo. Bankia está haciendo grandes esfuerzos en el tema de blockchain, igual que el Banco Santander. Por poner, todo, por poner un ejemplo, una de las empresas que se ha lanzado a la locura del blockchain es Visa. En básicamente el blockchain lo que hace es que desaparezcan los mercados de trans... De, de, de trans, ay, lo diré. Eh, que intermedian, ¿vale? Entonces, si desaparecen en los intermediarios, desaparece parte del coste de la operación. Voy a poner un ejemplo muy claro. Yo tengo un amigo que es profesor de la Universidad de Sevilla que ha creado un proyecto que se llama OlivaCoin que es un, un token, una moneda, para el sector olivarero. Pero tiene una cosa, que no es solamente una moneda para el sector para que transaccionen entre ellos las compraventas sino que además lleva la trazabilidad del producto desde el minuto uno que se, eh, se pone la, la oliva en juego. Eh, ¿Qué hace eso? Que me diga cuándo se recogió, qué tipo de oliva es, o sea, qué tipo de aceituna es, qué temperatura tenía el campo, el factor de maduración, factor el de, factor de acidez, donde sea... Todo eso lo puedo llevar en la cadena de valor. Entonces, esto mola, ¿verdad? Me he, he oído muchas veces decir, eh, es que vienen los italianos, nos compran el aceite y lo envasan en Italia. Bueno, pues como todos los negocios tienen una trampa. Cuando mi amigo Ismael empezó a vender esto entre las cooperativas aceituneras andaluza se encontró con que ninguno lo quería porque algún gerente le dijo, dice hombre, es que con esto lo italiano no nos va a poder comprar aceite. Que es lo que se quejan de que se venda granales y se base en Italia. Volvemos al tema de cambio cultural. Es un tema de cambio cultural porque es transparencia, es apertura, es abrirte en canal y esto no le mola a alguna gente en algunos negocios. si yo me puedo quejar pero yo estoy contribuyendo a que este negocio se mantenga así. ¿no? Esto no es de un día para otro, esto llevará años y es un factor pedagógico. Yo me he encontrado cuando hemos ido a vender este sistema de participación electrónica, a mí me han llegado a decir algunos técnicos de alto nivel, dice Paco, esto no lo vamos a mover porque esto nos obliga a cambiar nuestro sistema de gestión. Y yo estoy muy contento ahora, me quedan 10 años para jubilarme y yo ya no voy a hacer nada nuevo. Prácticamente, básicamente, es cambiar los procesos para hacerlos más eficientes y transparentes. ¿eh? No estamos hablando de otra cosa. Es la administración. Ya no os digo en otro sitio. Esto va a llevar tiempo. Y ya te digo, no es solamente un tema de blockchain. Estamos hablando de computación cuántica que de repente ha llegado, ha llamado a la puerta y se ha, y se ha instalado antes de tiempo. Al nivel que se está instalando y volvemos al, tema, al mismo tema que con el correo electrónico cuando empezó. Y dentro de 30 años la computación cuántica será una realidad. Pero hasta que tengamos un ordenador en casa de computación cuántica, 50 años. Echando por lo bajo. O sea, y luego pues, hay un montón de, de, de conceptos sociales que aparecerán con el nuevo sistema de cambio cultural. Blockchain provoca un sistema de cambio de gobernanza, eso está claro. Y esa es la primera que provoca ese cambio. Y la segunda va a ser el 5G más Internet de las Cosas. Porque cuando tengamos que entender que el Internet de las Cosas es no solamente que son cosas comunicando datos con la red y provocando más Big Data y un nuevo sistema de gestión autónoma, sino que además eso hace que cualquier objeto que esté conectado a la red tendrá su propia URL y tendrá asistencia virtual, eso también será un cambio de mentalidad en cómo entendemos nuestra gestión con el entorno. ¿no? Y son procesos de gestión, son procesos pedagógicos y se nos ha olvidado mucho hacer mucha pedagogía en la democracia y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad. Y yo con mi investigación espero que ayudar un poquito en el tema de emancipación de los Smart Citizens.